A escuchar a John Garrido que está en la línea. Buenos días, John. Buenos días. Buenos días, es Buenos días a todos, amigos, amigos de San Francisco de Macorís y a Buenos ti, días. de manera principal, queridos amigos y amados. Muchas gracias, hermano. Mira, está con nosotros, estás en el programa de mañana, un programa de panel mañanero hasta las 10. Está Francis Rodríguez con nosotros, Carolina, Carolina Medina, Fulvio, Ureña y Yerjan La Antigua y un servidor. Eh, la pregunta básicamente es acerca de lo que escribiste ayer en las redes sociales donde tú planteas que el presidente Leonel Fernández tiene opción de volver a ser candidato eh, para las elecciones de mayo venidero. Explícanos eso. Bueno, mira, eh, te hice un trabajo ayer sobre ese sentido y le titulé los juristas del tercer rayo que eran aquellos juristas que se dedicaron a justificar todo lo que Hitler quería hacer e inclusive le dijeron, el holocausto está bien legalmente, dele para adelante. Bien. Entonces yo me puse a reflexionar sobre si estos juristas que aconsejan al gobierno y al PLD diciéndole que el presidente Fernández está imposibilitado para presentarse como candidato, y eso es una interpretación errática, confusa y torsionadora de la ley. ¿Por qué? Porque el presidente Fernández, el transfugismo aplica para precandidato. ¿Qué significa eso? La precandidatura es un espacio interno dentro de los partidos donde se busca ganar a lo interno de dicho partido. Supongamos que en, al interno de dicho partido eh, una persona cualquiera sea suspendida mm. o expulsada en ese evento, en un evento electoral determinado, no puede irse a otro partido. Ahí está prohibido. Pero en el caso de Fernández no ha pasado eso. ¿Por qué él puede ser candidato? Porque él no fue candidato. O sea, él tiene la categoría, tuvo la categoría de precandidato. Ahora, él puede ser candidato porque la candidat el ser candidato implica y significa buscar un puesto electivo a través de las elecciones generales y populares y deberá estar inscrito en la Junta Central Electoral. De manera que los conceptos precandidato y candidato no son lo mismo y difieren en su contenido. Si usted fue precandidato en un evento electoral y lo expulsan, no puede ser en ese mismo lento precandidato. Ahí sí se aplica el transfugismo. Bien, entonces, Ahora, en el caso del presidente Fernández, él no ha sido eh, candidato para un evento determinado. Por lo tanto, está libre de presentarse como la, con la categoría de candidato. Por otro lado, el transfugismo es un concepto electoral que está siendo revisado. Por, en el derecho constitucional, porque Porque el transfugismo viola derechos fundamentales de la persona. Es el, la, ¿Cuál es el derecho? Libertad de expresión y discusión, como la Corte Constitucional de Colombia, como lo ha dicho la Corte mm -hmm. Constitucional Española, además viola otro derecho, el derecho a participar... Mm -hmm el derecho a asociarse, que son derechos fundamentales con rangos constitucionales y rangos convencionales. Por lo tanto, el transfugismo es una figura que está siendo muy cuestionada, muy revisada. Además, es un concepto que realmente yo conozco que no es pacífico y es un poco conflictivo. De manera que el presidente sí puede ser candidato porque no aspira a una precandidatura ahora. Bien. En eh, caso, en caso, Fulvio, Fulvio te va a hablar, sí. John. En sí. caso de que eso se lleve al Tribunal Constitucional, toda esa presión de todos los demás candidatos, habilitan a uno, o le quitan a uno, lo van a quitar a todos. ¿Cuál sería el escenario entonces a trabajar en el Tribunal Constitucional? Bueno, habría que verse cada caso en concreto. Por ejemplo, es que vuelvo y les reitero. Si usted fue precandidato, el transfugismo lo que le dice, usted no puede ser volver a ser precandidato en el mismo evento electoral. Pero es que una cosa es ser precandidato y otra cosa es ser sí, sí, sí, sí. candidato. El conceptos, el transfugismo, realmente también tiene un déficit no, no, conceptual. No es, Está mal redatado. No es, no es, no es, no es, no. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona que ha sido precandidato... Bueno, ya fue precandidato en un evento electoral, pero nada le impide que sea candidato. La precandidatura, reitero, es para la precampaña. La candidatura es para las elecciones generales. Y el presidente sí, sí, Fernández sí, sí, no ha sido candidato de ningún partido para las elecciones. De hecho, ni siquiera está inscrito, que debe de estar inscrito en la Junta. Entonces, mire, con esto eh, con estas contradicciones y toda esa confus la confusión que genera este, este principio... Hay ah, otro principio que llama el principio de interpretación a favor de, que siempre se va a interpretar a favor de que los derechos sí. se, se expresen y no se limiten. Así es. Eh, una pregunta, licenciado. ¿Te va a hablar Yerjan la antigua, John. Sí. Me escucha. Eh, en este caso de que entonces todos los precandidatos eh, o aspirantes a, a candidaturas que pierdan en una eh, agrupación política. Es, eh, pierden y entonces tienen el derecho de irse a otra. ¿Qué sentido entonces tendría eh, realizar una primaria dentro de, un, eh, de una pre-campaña? Mira, tienen derecho a irse a otro partido por otro derecho, el derecho a participar. Mira, uh -huh. ¿qué es lo que sucede con el concepto de, del transfugismo? Mira, el transfugismo, nosotros tenemos dos tipos de transfugismo, el transfugismo electoral y el transfugismo este, post- electoral. La ley de, la de partidos políticos rige para la precampaña, rige para los partidos internos, para regularizar, controlar y vigilar los eventos de la democracia interna de los partidos políticos. La ley electoral de la 1519, rige ya para las elecciones generales. Allí es para controlar, vigilar, organizar y formar y en la, eh, los colegios electorales, las mesas electorales, para determinar los quiénes van a ser los titulares de los cargos públicos, de los cargos estatales. De manera que son escenarios distintos. Yo fui precandidato, me rige la ley de partido político. Yo soy candidato, me rige la ley 1519 de asuntos electorales. Y en el escenario de asuntos electorales, para las elecciones todavía no ha empezado ni siquiera a desarrollarse, porque ni siquiera ningún candidato está inscrito en la Junta Central Electoral. Eh, no sé si me da dado sí, un poco sí, de... Sí, sí, claro. sí correctamente. Va, Mira. Me va a hablar Francis Rodríguez, eh, John. Sí. Buen, buenos días, John. Buenos días, Francis. He visto que dos ilustres constitucionalistas dominicanos son los que han salido a advertir en favor de que de que el gobierno establezca quizás una un plan estratégico pero veo que han hecho una especie de, de periplo por la distinta y hoy se encuentran algunos en otros medios que pasa con esto de, de decir que no puede presentarse Leonel Fernández en esta etapa? si sí. Mira. Ajá. Bueno, no sé si terminaste o. Sí, o sí, también. Sí, es, sí. ¿no? Sí. es que nunca terminé. Bueno, mira, lo que pasa es que son posiciones políticas. Eh, son, qué estúpido. Son intereses en juego y cada quien va a pronunciar sí, eh, lo que entienda a su favor, a sus intereses. Eh, pedirle al gobierno, ¿qué puede hacer el gobierno? Esto es un asunto jurídico, esto es un asunto de interpretación constitucional, de interpretación legal y que evidentemente, probablemente y casi seguro que lo van a llevar a los espacios jurisdiccionales para sí. que allí se tome una decisión definitiva. Sí. Lo que yo estoy diciendo eh, no es una verdad absoluta. Yo uh -huh. estoy haciendo una aproximación a una interpretación que yo entiendo justificada en derecho, pero tampoco implica la verdad absoluta. Claro, la muy de ellos, la de la otra parte que entiende la parte contraria a lo que yo expreso y otros juristas ah, que coinciden conmigo o yo coincido con otros juristas, no significa una verdad absoluta. Lo que hay que esperar y ver qué dice eh, la alta corte. Pero te adelanto que ya hay una alta corte que definió qué es un precandidato. El sí, Tribunal Superior sí, Electoral en una sentencia recientemente y dijo que un precandidato es aquel que participa en la contienda interna de un partido, agrupación o movimiento político para eh, obtener un, una victoria a lo interno de dicho partido. Licenciado, sí. usted, con, ¿Me escucha? Contigo. Sí. Eh, usted ha establecido que ya para la candidatura, la ley que rige es la ley de régimen electoral, que es la ley 15-19. Sí. Eh, entonces, en el, su artículo 134 establece mm -hmm. sobre el transfugismo ¿verdad? La, en las candidaturas Dice, las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido, y, y quiero hacer énfasis en eso, nominadas para ser postuladas por un partido o agrupación, dice, no podrán ser postuladas por ningún otro eh, en el mismo proceso electoral. ¿Pudiera arrojar luz sobre ese artículo de manera específica? Mire, usted lo acaba de, de, de, de leer, ese artículo dice, para aquellos candidatos que van a ser nominados. ¿Ante quién van a ser nominados? ¿no? Deben de junta. ser presentados e inscritos ante la Junta Central Electoral. Junta. Yo le pregunto a usted y a todos ustedes, ¿hay algún candidato fue nominado por algún partido ante la Junta Central Electoral? No, no. No. Todavía. Claro que no, no se ha llegado todavía, a ese proceso no se todavía. a esa etapa. Claro. Nominados. Exactamente. Yo. Está libre cualquier Eso diputado, sí. legislador podría eh, redefinirse su situación a su favor. Sí. Bueno, bueno gracias eh, mi querido hermano John Garrido por tu intervención, la interpretación que nos acabas de dar y la luz que arrojas a este falla, tema de, de gran, eh, de mucha actualidad en este momento. Sí, claro. sí, el claro. tema de si puede o no puede eh, el amigo Leonel Fernández ser candidato. ¿eh? Wow. ¡Gracias!